Vallecas necesita colegios, Vallecas eh, necesitan centros de salud, necesitan bibliotecas donde poder promocionar, entre otras cosas, a los autores de barrio. Pero el señor Martínez Almeida lo que ha decidido es gastarse 18.000 euros en una gran bandera de España, ya van 600.000 euros gastados por todos los barrios de Madrid. Como si la bandera sirviera para limpiar la basura de las calles, o como sirviera para filtrar el aire envenenado que respiramos los vallecanos y las vallecanas desde Valdemín Gómez, o como sirviera para solucionar los problemas de salud mental que muchos ciudadanos sufren en Madrid. Los jóvenes y las jóvenes de Madrid no se levantan por las mañanas y dicen, ¡ay, qué guay una bandera! Hoy no me tengo que tomar los ansiolíticos. Yo creo que un alcalde a la altura lo que hace es evitar estos gastos superfluos y lo que hace es gastarse hasta el último euro en contratar, por ejemplo, a 1.200 psicólogos municipales y sus equipos multidisciplinares. Lo que hace un alcalde a la altura es contratar a profesores de educación física para fomentar el deporte municipal. Lo que hace un alcalde a la altura es fomentar y promocionar a los autores de barrios en sus bibliotecas.